Elimina estos 13 hábitos comunes que pueden dañar gravemente tus riñones. Es muy importante dar a conocer esta información ya que con ello estaremos salvando vidas. El sistema renal es uno de los sistemas vitales del organismo. Su función principal es, la eliminación de todas las toxinas de nuestro organismo por medio de la orina, y por si fuera poco, los riñones también contribuyen en la regulación de la presión sanguínea y la cereza del pastel es que, en estos órganos, se producen hormonas que son indispensables para que nuestro cuerpo funcione óptimamente. No es demasiado tarde para desaprender estos comportamientos perjudiciales. A continuación se presenta una lista de 13 hábitos comunes que tal vez no se den cuenta de que tienen, y que, ejercen presión sobre los riñones. El sistema renal contribuye en la producción de glóbulos rojos que son los encargados de transportar los nutrientes, y realizar la oxigenación a lo largo de todo el cuerpo. Si nuestros riñones tienen algún trastorno se presentan algunos o todos los siguientes síntomas. Vómitos Halitosis picazón de la piel, mareos, dificultad para respirar, orina de color oscuro y olor fuerte, sensación de frío constante y cansancio. Se recomienda una visita al servicio de salud si se presentan estos síntomas. Si eres de las personas que cuidan su salud, dale me gusta a este video, suscríbete y dale click a la campanita, y activa todas las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos, y si ya estás suscrito te doy las gracias, y te pido que nos digas de qué país nos visitas para enviarte un saludo en nuestro próximo video. Ahora veamos cuáles son algunas de las causas de las deficiencias renales. Número 1, aguantar las ganas de orinar. Aguantarse las ganas de orinar por largos periodos de tiempo es una de las causas principales de trastornos en los riñones, y esto es causado por retener durante mucho tiempo las ganas de orinar, lo que provoca que se acumulen bacterias en la vejiga causando infecciones a nivel urinario. Número 2, Uso excesivo de analgésicos. Los analgésicos de venta libre, como los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser de ayuda para disminuir el dolor, pero su uso prolongado puede ocasionar una disminución del flujo sanguíneo y un daño al funcionamiento normal de los riñones, especialmente si ya se padece una enfermedad renal. Hay una gran cantidad de personas que hacen uso de estos medicamentos analgésicos con el fin de reducir el dolor, disminuir la hinchazón y tratar diversos padecimientos, sin embargo hay que tomar en cuenta la propensión a causar un daño renal. Reduzca su consumo regular de analgésicos, y nunca tome más de la dosis recomendada. Número 3, Abuso del consumo de sal. Las dietas ricas en sal son ricas en sodio, lo que puede incrementar la presión sanguínea, y por lo tanto causar un daño en los riñones. El consumo excesivo de sal, trae como consecuencia que los riñones retengan agua con el fin de favorecer la dilución de electrolitos que circulan en el torrente sanguíneo. Saborea tu comida con especias y hierbas en lugar de sal. Con el tiempo, puede ser más fácil evitar el uso de la sal añadida a los alimentos. Número 4, cafeína en exceso. El consumo excesivo de cafeína se ha relacionado con la producción de cálculos renales. Se debe señalar asimismo, que un consumo moderado de café o té con cafeína en realidad no es dañino pero, se debe tratar de evitar consumir refrescos y bebidas energéticas con esa sustancia. Número 5, Comer alimentos procesados. Los alimentos procesados contienen cantidades importantes de fósforo y sodio. Muchas personas con enfermedades renales necesitan limitar su ingesta de fósforo. Los estudios han determinado que la ingesta elevada de fósforo procedente de alimentos procesados en personas que no padecen enfermedades renales es perjudicial para sus riñones y huesos. Número 6, No beber suficiente agua. Una baja presencia de agua en el organismo ocasiona que el flujo sanguíneo se entorpezca porque la sangre se espesa y en cuyo caso los riñones tengan dificultad para eliminar las toxinas. Al mantenerse bien hidratados, los riñones ayudan a eliminar las toxinas y el sodio del cuerpo. Beber agua en abundancia es también una de las mejores formas de evitar los dolorosos cálculos renales. Las personas con problemas renales o insuficiencia renal pueden necesitar limitar su ingesta de líquidos, pero para la mayoría de las personas, beber de 1,5 a 2 litros de agua al día es un objetivo saludable. Trate de consumir agua tratada o filtrada. También es muy importante no excederse en su consumo para no obstaculizar la función renal. Número 7, Productos Lácteos. Generalmente los productos lácteos y sus derivados incrementan la salida de calcio por medio de la orina lo que incrementa el riesgo de producir piedras en los riñones. En este caso es muy recomendado el consumo de la cantidad mínima necesaria o bien la sustitución por productos elaborados a base de soya. Es de relevada importancia que consideres eliminar estos hábitos si quieres conservar tus riñones en buena salud. Número 8, La Falta de Sueño. No tener el tiempo recomendado de sueño todos los días puede tener un efecto considerable en el funcionamiento de los riñones. Un buen descanso nocturno es extremadamente importante para su salud en general, y aparentemente, para los riñones. Tener el suficiente descanso favorece que órganos y tejidos se renueven, por lo que se recomienda tener entre 7 y 8 horas de descanso para evitar daños renales. La función del sistema renal es regulada por el ciclo sueño-vigilia, esto ayuda de manera importante a regular la función renal cada 24 horas. Número 9, Comer demasiada proteína y carnes. Las proteínas animales generan la elevación de la cantidad de ácido úrico en la sangre, y esto puede ser perjudicial para los riñones y provocar acidosis, una situación en la que los riñones no son capaces de eliminar con rapidez el ácido úrico. La proteína es indispensable para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de todas las partes del organismo, pero es necesario que la dieta esté bien equilibrada con verduras y frutas. En caso de algún trastorno renal es muy recomendable que consulte a su médico para evitar alguna complicación mayor. Número 10, Comer alimentos que son demasiado ricos en azúcar. El azúcar contribuye a la obesidad, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar hipertensión y diabetes, unas de las causas más frecuentes de la enfermedad renal. Además de los dulces, a menudo se añade azúcar a los alimentos y bebidas que no pueden considerarse dulces. Evite los alimentos condimentados, los cereales que se consumen en el desayuno, y elimine de su dieta el pan blanco, que son todas fuentes insidiosas de azúcar refinada y procesada. Preste atención a los ingredientes cuando compre productos empaquetados para evitar añadir azúcar a su dieta. Número 11. Fumar. Por supuesto, fumar no es bueno para los pulmones o el corazón. Pero, ¿sabías que fumar también puede ser malo para los riñones? Los fumadores son más propensos a tener presencia de proteínas en la orina, lo que es un signo indicativo de daño renal. El fumar aumenta la presión arterial, y la frecuencia cardíaca al reducir el flujo de los vasos sanguíneos del riñón trayendo consigo daños irreparables si no se trata el mal a tiempo. Número 12, Beber demasiado alcohol. El consumir con regularidad alcohol, como por ejemplo más de 4 bebidas al día, duplica el riesgo de un padecimiento renal crónico. Los bebedores empedernidos que fuman tienen un riesgo aún mayor de sufrir problemas renales. Los fumadores que beben en exceso tienen unas 5 veces más probabilidad aún mayor de sufrir problemas renales. Los fumadores que beben en exceso tienen unas 5 veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad renal crónica que las personas que no fuman ni beben alcohol en exceso. Es necesario saber que consumir bebidas alcohólicas en exceso provoca el almacenamiento del ácido úrico en el interior de los riñones, provocando la obstrucción de estos y causando una deficiencia renal. Número 13, ser sedentario. Estar sentado durante largos periodos de tiempo está ahora vinculado al desarrollo de padecimientos renales. Aunque los investigadores todavía no saben por qué o cómo la inactividad física o la actividad física tiene un impacto directo en la salud renal, se sabe que el aumento de la actividad física está asociado con la mejora de la presión sanguínea y el proceso metabólico de la glucosa, factores muy importantes para la salud renal. Este video tiene como objetivo contribuir a la prevención de la enfermedad renal. Si le han dicho que limite sus niveles de potasio o fósforo o está en diálisis, hable de sus necesidades dietéticas personales con su dietista o nefrólogo. Hemos llegado al final de esta edición por el día de hoy y nos despedimos no sin antes invitarle a que nos diga en los comentarios si conocía estas 13 cosas que están dañando sus riñones. Si ha llegado hasta aquí díganos de qué país nos visita para enviarle un saludo en los comentarios. Ahora es momento de saludar a nuestros queridos suscriptores y agradecerles por su apoyo en esta nueva sección. De...